Mami, felicidades hoy en su día especial, la quiero mucho, que Dios me la bendiga y, y le dé muchos años más. Voy a estar aquí hasta el final, en las buenas y en, en las malas, la amo y felicidades. A Mala quiero un chingo, uh, feliz cumpleaños, le deseo lo mejor de la vida y que cumpla muchos más. años mi Lili, te deseamos que compras años muchos, muchos más y que sigas brillando en los escenarios como tú solo sabes hacerlo, te queremos mucho listo Lili, estamos aquí celebrando tu cumpleaños, te deseo mucho éxito y hay que seguir adelante. Este, muchas bendiciones, feliz cumpleaños y un fuerte abrazo. Felicidades Lili, Satina, de corazón te deseo todo lo mejor y que tengas mucho éxito en tu carrera y en tu futuro. Muchas felicidades Lili, te deseamos lo mejor, que tengas mucho éxito. Hola, buenas tardes. Uh, feliz cumpleaños Lili Cetina, uh, soy una admiradora tuya yo te quisiera decir muchas cosas, pero estoy muy agradecida por invitarnos a compartir este día tan especial para ti, con toda tu familia. Muchas gracias de todo corazón. Nosotros somos la familia Arroyo Morales y ojalá te guste mi regalo. <risa> Acá está, acá está. Hola, hola. Ahora está de este lado. No, Feliz cumpleaños, Lili. Estamos bien contentas y emocionadas. Venimos desde Las Vegas, Nevada. Estamos contentas de estar aquí en este día tan especial. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho, Lili. Venimos desde Las Vegas, Nevada. Especialmente a verte y a festejar tu cumpleaños. Que Dios te bendiga y te dé mucha vida y salud y muchos éxitos. Claro que sí. Muy agradecida y muy contento de estar y de ser invitados a este día tan especial. Y muchas, muchas felicidades. Muchas, muchas mucho felicidades. Mucho, muchas felicidades. Mucho, muchas. Que no, queremos sí, mucho. y Lili. Lili, feliz cumpleaños. Mira, mi nombre es Ramón. venimos de San Francisco. Eh, Vinimos con todo, con todas las ganas de, de mirarte, de, de celebrar tu cumpleaños. Uh, y te deseamos lo mejor. Uh, a hoy siempre, tu próximo sencillo. Así que te deseo lo mejor uh, y bendiciones. Lili, feliz cumpleaños. Te deseamos muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias por la invitación que me diste el, el sábado pasado. Contó con mi esposo y vinimos desde San Francisco a celebrar tu cumpleaños. Felicidades, Lili. Gracias. Te sentías ahogado, pedías libertades, me echabas en cara las desigualdades. Bueno, aquí estamos llegando el cumpleaños de Lili Cetina, aquí la estamos esperando, Lili Cetina, te deseo todo lo mejor del mundo, mucho éxito y felicidades. Felicidades, Lili, ya sabes que te quiero mucho y eres mi chingona, felicidades y muchas bendiciones, Lili. Felicidades, Lili, en tu cumpleaños, Dios te dé muchos años más de vida y tengas muchos más éxitos, felicidades. Hola, Lili, que pases un bonito feliz cumpleaños y cumplas muchos años más para seguir disfrutándote. Hola Lili, cómo estás, mi niña hermosa. Aquí la buchona de Sinaloa. Venimos a pasar un otro gusto contigo, a felicitarte, a pasar un otro contigo aquí en tu cumpleaños, mi reina hermosa. <risa> Felicidades, Lili. Felicidades patrona, sí, sí. que Dios te regale muchos años más de vida y te dé muchos, muchos, muchos éxitos más y que Dios te bendiga. ¿No? Hola, buenas noches, mi Lili, ¿cómo estamos? Aquí estamos esperándote para tu cumpleaños, para hacerte unas palomas, margaritas, micheladas, lo que tú gustes, unos chats, porque de aquí salimos bien fumigadas, así como tú sabes, y al rato nos cantamos una sola caída. Muchas felicidades y suerte siempre, siempre Dios contigo, y aquí estamos, para echarle cotorrazas, como tú dices, mi Lili. Feliz cumpleaños, aunque ahora no es, pero es pasado mañana. Pero desde ahorita te vamos a papachar. Suerte y que Diosito te siga bendiciendo con muchos años más a ti y a tu hermosa familia. Y todo el tiempo sean muchos éxitos para ti y tu grupo. Bendiciones siempre. Tú ya sabes quién, la Guacha de Sinaloa. Okay. Me Te deseamos lo mejor, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Lili, muchas gracias. Dios te bendiga siempre, que tengas un muy feliz cumpleaños. Muchas, muchas felicidades mi amiga. Muchas felicidades, Lili, te queremos mucho, ya sabes te. que te deseamos y lo mejor bendiciones. siempre. Lo mejor para ti hoy y siempre. Conmigo Dani Díaz. Gracias. Al baño. Hola Lili, ¿qué tal? Te deseamos que este día pases un día maravilloso en compañía de todos los que te queremos y seguimos tus redes, seguimos tu música. Esperamos que Dios te dé muchos años más que sean muy felices todos esos años. Buenas sí, noches, Lely. Estamos aquí en tu... En tu cumpleaños. Venimos desde Washington. Y gracias por tu invitación, por tu cumpleaños y esperamos que te la pases bien en compañía de todos los que, que nos conoces y muchas gracias por habernos ido a visitar también a Washington, a, principalmente a, a la librería Paktsingán. Gracias. Buenas noches, pues aquí estamos celebrando el cumpleaños de Lili, nuestra patrona del corrido. Este, somos las tóxicas de Lili y Cetina, apoyándola. Aquí estamos siempre, pues nos gusta mucho su música y estamos aquí porque vamos a celebrar su cumpleaños. A todo lo que da. A 100% mi facana, la patrona del corrido. Y pues su música nos gusta bastante y cuando hace sus presentaciones pues hace un buen ambiente y pues aquí estamos a todo lo que damos Hola Lili, muchas felicidades en este nuevo año que vas a, a, a cumplir, que Dios te bendiga siempre y me da mucho gusto que estés a, subiendo mucho y, y espero lo mejor para ti, para todos tus niños y sigue para adelante. Todas tus canciones están hermosas. Puro mi Hola Lili, ¿cómo estás? Aquí estamos, como te prometí, vinimos de, de Washington, allá de Virrería Paxingán. Aquí estamos ya esperándote para aventarnos un fiestonón como se merece. Te deseo mucha suerte en tu cumpleaños, te deseo un, un año lleno de bendiciones y que cada día vayas más y más y más creciendo como persona y como ser humano. Y te esperamos pronto en Washington, en Virrería Paxingán, acuérdate, donde vendemos caldo de iguana. Se llama Juan Feliz cumpleaños, Lili, te, te deseamos un feliz cumpleaños este 2023. Que te la pases bien. Oh, okay. Arriba y para adelante. Felicidades Lili, te estamos esperando y para ver estas piscinas niñas, mucha felicidad y amor con tu familia. Dios te bendiga patrona, muchas felicidades y muchos, muchos, muchos éxitos, toda tu familia y a todos los tuyos y a todo tu equipo. Feliz cumpleaños. Arriba las tóxicas. Arriba. Arriba las tóxicas. No te no te Lili aquí estamos contigo para celebrar años como todos los años y te quiero mucho, te doy un fuerte abrazo y que cumplas muchos años más y que todos esos años más estemos a tu lado festejando como este día. Felicidades. A ver, ustedes díganme para. Muchas felicidades, oh. felicidades, comadre, que cumplan muchísimos años más, no, te quiero mucho. No, no, no. Ok. Mi patroncita chula, vine muy lejos a verte y aquí estamos felices para celebrarte y que Dios te bendiga. Muchas felicidades para mi chula, que cumpla muchos años más, que Dios me la cuide y me la guarde siempre. birthday! No te conozco, no te... Fuerte. Por eso hoy les quiero agradecer por estar presentes en este día, aparte por ponerse un ánimo de arena y por ser un año más que ustedes se reúnen y, y celebran a esta persona, Luis que es fanática también de cada uno de ustedes, porque yo no puedo creer como una persona que, que nació allá en un rancho, <coughs> Ustedes le den tanto valor, tanto cariño. Yo también los admiro a ustedes mucho y, y la fiesta pues no es solo para mí, es también para cada uno de ustedes y vamos a divertirnos. Gracias a todos los que vienen desde lejos, a Kelly, a todos los de los clubes de fans, a todos los que ha, hacen posible que cada año, que cada año este, se haga posible en mi cumpleaños. Estoy Dios que para el otro año también todavía esté por poderlo investigar Nadia, Que siento un poquito más, pero vamos a la gracias Les corazón. Y que cada peso que ustedes pusieron, yo se los regrese siete veces para atrás. Ese aplauso para ustedes y vamos a comenzar. Ya. Feliz cumpleaños para mí y para uno de ustedes, de los que van a ir cumpliendo pronto también. Gracias a mi familia, que son ustedes. Gracias a mi familia, que son cada uno de ustedes y a mi familia que tengo aquí. Gracias por estar ahí conmigo. Gracias de todo corazón. Gracias. Te queremos, te queremos! te queremos. Y a toda tu familia, por supuesto. Gracias, gracias, A comer. A comer. A comer. A nosotros <risa> Aquí en la mesa, un tóxico. Aquí en esta mesa, tóxico? tóxico. A mucha honra. A, a mucha honra a una tóxico de aquí de la que China. Thank <laughs> you. You're <laughs> a Y esta noche nos vamos a echar.